Bienvenidos a mi canal Creación de Betina, si tu novio, amigo o familiar es médico entonces alégrale el día regalándole esta caja sorpresa, ideal para regalar en cualquier ocasión es difícil ser la pareja de un médico, ya que son personas muy importantes y con muchos compromisos quizás no estén libres los fines de semana, pero en ti está comprender que los planes que hagan se cancelen de vez en cuando, por eso cuando tengas un tiempo libre, aprovecha al máximo espero les guste la idea, ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso corta un rectángulo de 45 por 56 centímetros de largo y en sus cuatro lados traza 12 centímetros ahora vamos a doblar o hacer los quiebres vas a cortar en estos extremos y vas a armar, nos quedaría así, esta sería la base ahora vamos a decorar en los extremos vas a cortar tiras rojas de 6 centímetros de ancho y vamos a decorar con signos vitales, ya que la cajita es para médico. Vas a hacer lo mismo en la parte interior de la base. Para la tapa vas a cortar un rectángulo de 31.5 por 42.5 y vas a doblar cortas los extremos y vas a armar la cajita, como dijimos, con la base, nos quedaría así acá en esta parte pegué una hoja roja y corté dos rectángulos de 6 por 21 centímetros y de 10 por 26 centímetros y vamos a copiar unas frases Estoy enferma de amor Me das besitos Es que ese es mi remedio Para aliviarme Acá corté unos corazones, los pegué y lo terminé con marcador igual estos lados. Vas a tener en cuenta que vas a voltear la tapa así para luego decorarla. Vas a cortar un rectángulo de 26 por 32 centímetros y vamos a doblar en la mitad y cortamos. en estas dos tiras vamos a medir 3 centímetros en cada extremo y vamos a doblar vamos a pegar y para hacer la forma de la camisa vas a trazar estas medidas que es. vamos a hacer como una especie de curva cortamos vamos a tomar esta otra tira y vamos a trazar hacia el, vamos a voltear la, el molde trazamos y cortamos ahora vas a trazar un cuadro de 16 por 22 centímetros igual vas a doblar en la mitad y cortamos, esto sería para hacer las mangas de la camisa vamos a poner la tira de papel debajo del molde y trazamos así hacemos como una especie de curva y acá vamos a trazar hacia abajo nos quedaría así voy a repasar para que vean o aprecien mejor y voy a recortar con la otra tira vamos a hacer lo mismo vamos a voltear acá este molde y repasamos ahora vas a cortar nos quedarían así ahora como les dije vas a fijarte que quede así la, la frase o el mensaje y vamos a empezar a armar la camisa vamos a colocar los manguitos acá encima este molde vamos a, a centrar bien acá esta parte la voy a cortar un poco para redondear bien la manga hago lo mismo en este lado para que nos queden iguales ahora vamos a ubicar de nuevo voy a quitar ya este molde y voy a calcar esta parte acá en esta parte vamos a aplicar silicona líquida que es donde va pegada la manga la manga de la camisa ahora voy a tomar este otro molde, este va encima de este que es donde van los botones y vamos a ubicar esta otra manga después de tenerla ubicada hacemos lo mismo vamos a repasar acá esta parte de la manga para luego aplicar la silicona líquida y pegar y luego pegamos esta otra que como les dije iría acá encima de, de este molde. Vamos a pegar bien. Acá en esta parte la pegué del todo, pero debe de ir, como acaba el cuello, debe de ir despegada, no pegar en este lado. ya teniendo listo esto vamos a cortar una tira 3.5 x 16.5 que sería para el cuello y lo vas a tomar así, que diría pegado acá en esta parte y cortamos aplicamos silicona líquida y pegamos formando acá el cuello vamos a presionar bien para que pegue bien ahora vamos a cortar un cuadrito de 7 por 9 centímetros que sería para hacer el bolsillo y vamos a doblar acá en esta parte un centímetro Esto sería para hacer los bolsillos, son dos bolsillos de la parte inferior. Pegamos acá silicona y vamos a pegar acá los lados. Para hacer el bolsillo pequeño, vas a medir un cuadro de 7 por 6 centímetros, dobla un centímetro. Igualmente vas a pegar. y los vamos a ubicar acá en esta parte vas a tomar botones y vas a pegar así y estos lados para resaltar un poco la camisa o el delantal este es un delantal paramédico lo vamos a delinear y doblamos acá en las mangas un centímetro vamos a pegar todo nos quedaría así acá vamos a resaltar pintando en los extremos, nos quedaría así ahora voy a utilizar porcelana fría para hacer los implementos que, que utiliza un médico, alguno de los implementos, vamos a hacer dos bolitas recuerden que la porcelana fría se debe dejar secar, yo lo hago así acá para explicarles pero se debe dejar secar, vamos a cortar un poco con la tijera y vamos a formar como un corazón Vamos a tomar un poco de crema para manos. Vamos a utilizar un palillo y vamos a aplicarle un poco de crema para manos para hacer un huequito para que no se pegue la porcelana al palillo. Vamos a maquillar con esmalte rojo. Nos quedaría así. Ahora vamos a tomar una parte de porcelana fría. Vamos a hacer una parte del estetoscopio y vas a hacer así. Con tu dedo le vas dando forma. que quede como ovalada Tomas otra parte de porcelana más pequeña igualmente hundimos así con los dedos y le vamos dando formita esta iré acá en esta parte vamos a tomar otra parte de porcelana más pequeña y vamos a hacer como una bolita a pegar acá con silicona líquida pero lo deben de hacer con pegamento blanco yo lo hago para agilizar aplicamos silicona líquida y pegamos acá esta parte con un palito vamos a hacer un huequito nos quedaría así vamos a pintar con esmalte plata nos quedaría así acá con esmalte negro pinte esta parte vas a tomar una parte de porcelana fría y vas a estirar haciendo una tirita de 9 centímetros de larga vas a curvear acá y vas a cortar acá en esta parte con un palito vas a hacer dos huequitos nos pues quedaría así voy a hundir un poquito acá con el palito y voy a aplicar silicona líquida sería para cortar un palito de un centímetro y voy a hacer acá un huequito Vamos a pintarlo con esmalte negro. Ahora vas a coger igual y vamos a hacer otra tirita para cortar dos tiritas de 5 centímetros cada una. Vas a hacer así como esta parte queda como aladita. Y vas a pintarla con esmalte plata. Nos quedaría así. Ahora voy a armar el estetoscopio. Vas a cortar un cordón de 28 centímetros de largo vamos a tomar esta pieza, le aplicamos silicona líquida en estos dos extremos y vamos a pegar estas dos piezas ahora aplico silicona líquida y pego este cordón me ayudo con un palito y tomo los corazones y los pego en estos dos extremo por último voy a aplicarle silicona líquida a esta pieza y pego el cordón ahora vas a cortar una lámina de falso de 3 centímetros por 19 centímetros y vas a copiar la frase que desees en este caso voy a copiar I love". también puedes hacer esta Lámina en cartón paja. Se me ocurrió esta idea de inflar un guante de látex y copiarle estas palabras: fiebre, dolor de cabeza, dolor en mi corazón. Necesito. Necesito de ti, mi médico. Y acabo de dibujarle un corazón. Nos quedaría así. Ahora, para hacer la tarjeta, vas a tomar un, a cortar un cuadro, en cartón paja de 17 centímetros por 24. Y voy a copiar acá: médico. Esto lo vi en Google. Son como los valores de un médico. Me gustó, personalmente me gustó. amor, entrega, vida, vocación, servicio y dedicación. Nos quedaría así y en este lado vas a copiar un mensaje Amor, aunque el tiempo que pasamos es poco para el que quisiéramos compartir juntos, yo siempre voy a recordar por qué me enamoré de ti. Por tu pasión, tu entrega y dedicación. Por tu hermosa labor, me enorgullece saber que tu misión es velar por la vida y la salud de las personas. Eres mi héroe de Blanco te amo. Ahora voy a coger un frasquito de vidrio. Le voy a dibujar acá un corazoncito. Y la I. y voy a empacar dentro chicles esto sería como pastillitas esto hace parte de la decoración ahora vamos a pegar el estetoscopio que es el instrumento más utilizado por el médico vamos a colgarlo de acá del cuellito y por último vamos a colocar el contenido, esto es papel seda, recuerden que el contenido es opcional lo que deseen regalar. Ubicamos la tarjeta, acá ubicamos esta paleta, el frasquito. Y este corazoncito que hice para copiar el nombre de quien regala la cajita sorpresa. Hemos terminado por hoy, espero que el tutorial del día de hoy haya sido de utilidad para todos y que lo pongan en práctica. Manito arriba si te gustó, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Un abrazo para todos, hasta la próxima.